Para el último paso nos van a surgir siete casos diferentes, podemos o aplicar un algoritmo para cada uno de ellos o aplicar un solo algoritmo que nos va a valer para todos los casos. Vamos a empezar por el algoritmo que nos vale para todos los casos, que es el más sencillo y repetitivo. Para poder aplicarlo tenemos que colocar la esquina que esté mal orientada en la posición AFD y tenemos que ver si está si hay que girarla en sentido horario o en sentido antihorario. Dependiendo de eso, vamos a tener que aplicar una vez más o una vez menos el algoritmo siguiente. En este caso, es sentido horario. Hacemos D', B', D', B', D', B', D', B', D', B', D', D', B', D', prima, B', prima, D y B. Ya hemos orientado correctamente esta esquina. No hay que preocuparse de que esta parte del cubo se haya descolocado. Lo que tenemos que hacer es girar la cara hasta poner en la posición AFD otra esquina que esté mal orientada. A continuación, aplicamos el mismo algoritmo de antes. A diferencia que este, el giro es antihorario, habrá, habrá que aplicarlo una vez menos. D, prima, B prima, D', B', D, prima, B, D', prima, B', D, B. Giramos la cara A y ya tenemos el cubo resuelto. Iremos explicando casos de más esquinas mal permutadas a menos. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es dónde están situadas las pegatinas de la cara A. Vemos que están aquí y aquí. Como las pegatinas están en caras opuestas, lo que vamos a hacer va a ser poner una en F y otra en T y aplicamos el siguiente algoritmo. D' A2, D, A2, D2, T', B', D', F, D2, F', B, T', a', prima, D' prima y A'. Prima. Y así resolveríamos el cubo. Otro caso en el que tenemos cuatro esquinas mal orientadas es el siguiente. Nos encontramos con dos pegatinas en una de las caras y luego una pegatina, ninguna y una pegatina. Para este caso nos pondremos el cubo de forma que estas dos pegatinas queden en la cara de atrás. En la cara F no tendremos pues ninguna pegatina. Y aplicamos el siguiente algoritmo. i' de b i2 a2 i b' i2 a2 d' a d2 t2 D2 y A' y resolvemos el cubo. En el siguiente caso vamos a tener una esquina bien orientada y otras tres que no lo están. Para aplicar el algoritmo, primero tenemos que poner la esquina que está bien orientada en A y T. Tenemos que tenerla al fondo, a la izquierda. Y ahora nos tenemos que fijar en esta esquina, en A, D, F, Si hay que hacer un giro horario o un giro antihorario. En este caso el giro es horario, de forma que el algoritmo que tenemos que aplicar es el siguiente. F, A', T, A2, F2, B', y 2 b, a, t', a', f y a', y ya está el cubo resultó El siguiente caso es el mismo de antes, pero ahora la esquina hay que girarla en sentido antihorario. Hay que recordar que la esquina bien orientada tiene que estar en la posición a, y t. El algoritmo es el siguiente. D'A, A, I, B', prima, A', prima, F2, B, D2, A2, I', prima, A, D' prima, IA. y A. Y ya está el cubo resuelto. En los siguientes tres casos vamos a tener dos esquinas mal orientadas. Vamos a empezar por el caso en el que las esquinas están colocadas en diagonal. Nos tenemos que fijar en la esquina que, haya, que tenga que hacer un giro antihorario. Naranja con naranja, azul con azul y amarillo con amarillo. Aplicaremos el siguiente algoritmo. F I' B2 I F' A2 F, I', B2, I, F', y A2. Y tendríamos el cubo de resultado. Este algoritmo es muy sencillo porque se repite la misma parte dos veces. Los siguientes dos casos son muy parecidos. Para este nos vamos a fijar en las pegatinas de la cara de arriba en qué lugar están situadas. En este caso las vamos a tener en F y en el siguiente las tendremos en i y en d. Para aplicar el algoritmo, el algoritmo nos quedamos con las pegatinas en f y hacemos lo siguiente. D2, A, T2, A', D, F2, D', A, T2, A', D, F2 y D. Y ya tenemos el cubo resuelto. Este es el último caso. Colocaremos el cubo así, de forma que las pegatinas de la cara A estén en D y en I. Y hacemos el siguiente algoritmo. F2, B', F2, A, F', I2, A, I2, A', F2, B, F', y a prima. Y tenemos el cubo resuelto. Bueno, hasta aquí el tutorial de 3x3x3 con el método sencillo. Si tenéis alguna duda, podéis escribirnos a nuestro correo iberorubic.com iberorubic o consultar nuestras guías que están en PDF en la página web iberorubik.com.